Amigos y amigas, bienvenidos a Vengadores y a las Vengadoras, a Toxic Game Channel, yo soy el Vengador Tóxico y por supuesto le vamos a dar ya al modo oh, perdón, este eh, bueno, una pequeña equivocación. Ahora sí, dentro vídeo. Amigas, eh, hoy venimos cargaditos de, histor de historias, de noticias. Esto es para que os hagáis una idea, ¿eh? Para que os hagáis una idea de todo lo que vamos a tocar hoy. Vamos a empezar, de hecho, por orden alfabético. ¿Cómo? Pues primero me voy a servir una Coca-Cola Mira tú por dónde. No estarás mirando, ¿eh, Natalio? No habrás mirado, ¿no? Bueno Eso lo vamos a dejar para el final a dejar para el final porque eh, aparte de estas pequeñas mosquitas eh, pequeñuelas que no llegan ni a moscas y no estoy hablando en doble sentido ni nada no estoy hablando de la puta calor que trae estas mosquitas de las mosquitas de la fruta estas que son un incordio todos los veranos pasa lo mismo en todas las casas, sobre todo por esta zona. De hecho, el otro día estaba hablando con otro, con otro amigo que también está con este mismo problema. Bueno, y diferentemente del, de la molestia de estar ahí con estos bichos ahí, eh, dando por saco... Bueno, vamos a empezar primero por los videojuegos que van a entrar en xbox y en playstation en lo que queda de año ¿vale? empezamos por septiembre del 2022 en septiembre de 2022 entra el juego scroll playstation eh, nada porque ya ha salido strike así que nada Aparte, también digo una cosa, PlayStation es conocedora de que en verano mmm, suelen jugar mucho menos, por lo tanto en verano, eh, en honor a la verdad, eh, a PlayStation no se le ocurre sacar nada porque ve que no que no hay movimiento, digamos, la gente está en la playa y tal y cual. Solamente esos frikis de, de, de, de Xbox y de los videojuegos son capaces de, de venir de la playa y ponerse a jugar encima. Y se acabó el mes de septiembre para Play para Play y para Xbox. Xbox Score. Octubre de 2022. Aquí viene otra vez mi cumpleaños, que en mi cumpleaños siempre Microsoft me trae un regalito siempre el año pasado porque yo cumplo años el 28 de octubre soy escorpio y de los que creen en el en, en el zodiaco por lo tanto mmm, soy de los que sí tengo un humor de mierda <risa> tengo un humor de mierda no me cojáis recién levantado porque, porque no soy persona. Soy un jodido asesino psicópata natálico perdido. O sea, tú me tocas los cojones por la mañana y el que te saca los cuchillos soy yo. O sea, te lo juro. Os lo juro. Os lo juro. Bueno, en octubre del 2022 Style. y... También, ojo, porque octubre, como digo, siempre viene cargadito de regalos para mí, para, para aquí, para el señor, y me trae Plague, Tales, Requiem y el Persona 5. Vale, veo que aquí estoy poniendo una imagen, pero lo que no coincide muy bien, o por lo menos... Eh, entiendo que no coincide muy bien con la realidad vale persona 5 sale en xbox pero también en playstation y se les ha olvidado ya o sea que vale este mes el mes de octubre sí que tiene juego playstation y es el persona 5 a 80 dólares sí pero lo tiene ahora nos vamos a Don, a noviembre de 2022 o sale en noviembre supuestamente el día 9 no se vaya a retrasar y ya llegue diciembre y, y, e implosión el mundo eh, los, los pipas eh, le, le, le salgan el pepino de la memoria Pues sabes que el pepino es muy bueno para la memoria. ¿En serio? A un amigo mío le metieron uno por el culo hace 30 años y todavía se acuerda. ¿Eh? Y para los, para los de Xbox estará la tercera temporada de Halo Infinite. Y ahora vamos a entrar en enero del 2023, donde tenemos... Eh, ah, por cierto... Eh, noviembre también en, en noviembre está lo de la tercera temporada de Halo, pero también está el Forcepoken. No, perdón. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Bien, ahora vamos con enero del 2023. A partir de enero del 2023 en Xbox Series X voy a empezar por Playstation que acabamos antes Spoken. ya está y en cuanto a Xbox tenemos Ark Starfield Forza Motorsport U Long, que además entra en Game Pass por supuesto Redfall que también entra en Game Pass también, Stalker 2 ...Minecraft Legend... ...ya sabemos que Minecraft... Uh, ...se ha convertido en una especie como de Lego... Y, y, ...y ha triunfado... ...dentro de ese género... ...es decir... ...¿qué es Lego? ...¿cómo comenzó siendo Lego? ...realmente Lego... ...que se puede comprar... ...en tiendas físicas... ...son juegos físicos... ...que de la noche a la mañana... ...por su popularidad... Decidieron meterse en el mundo de los videojuegos y hacer sus propias versiones tipo Lego de películas. Ya sabéis que está Jurassic Park, está Marvel, está por ejemplo. Eh, hay. Harry Potter, por ejemplo, también está. Está también. Hay varios. Hay varios. Entonces, Batman, por ejemplo, también entonces hay varios y hacen ese tipo, luego está también eh, Lego Movie que también es un juego bastante, bastante bastante bueno, a mí este tipo de juego me encanta, entonces Minecraft ha hecho básicamente lo mismo, ha dicho bueno ya tenemos el mundo, nuestro propio Lego que es el Minecraft que por cierto ahora va a ser como actualizado mejorado o algo así, no sé Ahora es hora de hacer videojuegos. El primero fue el Minecraft Dungeons y dijimos Dios, hostia, este juego, este juego mola un montón. Este juego, este juego pinta además para ponerlo en otras plataformas. Ya se sabe, Nintendo o incluso también PlayStation. Evidentemente no, pero. Sobre todo me quedo con eso, que el Minecraft, Minecraft Legends, que será el próximo juego, será otra aventura, otra forma de, de disfrutar el Minecraft, como hay miles de formas de, de disfrutar del Lego, contándonos una aventura, una historia, lo que sea, al estilo Minecraft. Lo han hecho muy bien durante todos estos años, siempre he querido hacer una pequeña mención, aunque sea del gran trabajo que están haciendo en Minecraft que no se han quedado estancados en el, en, en, en el puro juego de Minecraft sino que han ido más allá y han decidido y han optado por tirarse a la piscina y hacer grandes juegos como, como el citado antes Minecraft Dungeons y ahora el, el Minecraft Legends también vendrá el Replacer el Redfall el Stalker 2 lo vuelvo a repetir ¿eh? ya sé que lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir para todos aquellos que quieren que se retrace o, que, o, pe, o peor aún que no entre para que no entre en el Game Pass porque como saben que va a entrar en el Game Pass el día 1 solamente por hacer la puñeta a, a la gente de Xbox desean hasta se tiran hasta piedras porque es un juego que, que, caerá, o sea, no es que caerá, es que, que vale, que nosotros lo vamos a tener en el Game Pass gratis desde el día 1 pero es que ustedes lo vais a poder comprar, no hay ninguna, uh, o sea, no hay nada bueno o que os beneficie el hecho de que, de, de que se retrace un juego que va a caer en vuestra plataforma o al menos eso pensaba pero se ve que esto pues no es del todo así seguimos, si, sigamos con los juegos el nuevo, el nuevo Hollow Knight el ARA el Persona 4 Gold el Persona 3 Portable y creo que con esos eh, están todos no sé si vale, Microsoft ya esto ya es otra noticia, Microsoft presenta su eh, informe financiero del año fiscal del 2022, el día 26 o día 27. En este caso, dicen que se espera que reporten atentos al dato, ¿eh? más de mil millones respecto al año pasado, o sea, mil millones de dólares más que el año pasado, 2021, que también fue un gran año. E información también sobre, digamos, el organigrama o cómo van a ir la, a partir de ahora ciertas cosas. Otras noticias también que se quedan ahí por el aire, siempre hay que recordarlas. Como por ejemplo, a este tipejo ¿eh? pipero de la vida, bueno, no podía ser de otra manera, tenía que ser un pipas, tenía que ser un niño rata que dice. A Starfield no le importa a nadie. Y llega el propio Cory Barlock y dice, yo lo estoy esperando. ¡Sasca! ¡Sasca en toda la boca! ¡Sas en toda la boca! ¡Sas en toda la boca! Y del propio Cory Barlock que por cierto 2023 entra en Xbox y hará pues su vida de desarrollador haciendo otro juego que es lo que pues lo que hacen los desarrolladores de videojuegos desarrollar videojuegos bien eh, ¿quién más piensa que Nathan Drake debería de ser interpretado o debería haber sido interpretado no por el, este Christopher Nolan, creo que se llama No, no sino por, por el, este que la acompaña El que está al lado o sea, vale, que la, vale que la foto que, que voy a poner de, de Nathan Drake eh, y, mira que, y mira que he pedido una buena foto Mira que he pedido una buena foto eh, Pero bueno, sí, es una buena foto Este es el Nathan Drake de los videojuegos y este es el cartel de la película de Uncharted díganme quién se parece más a Nathan Drake de todos los que salen en la portada no hace falta ya, ya, ya veis que ya os he ayudado Les he puesto un circulito digo este, este si tengo que elegir a Euro, este me vais a poner al a... no, lo más joven ponerme al hijo de Kratos ya ya de paso, ya, yo qué sé nada nuevo en referencia a si hay un nuevo un charter, o sea, nada nuevo ha salido en tendencias en Twitter más bien por la película y por poco más Tomonobu Itagaki apuesta por los NFT y nos presenta Warriors nos presenta Warriors aquí lo tenéis ¿Qué os parece? Es un, me ha dado la impresión viendo viendo la lucha, ¿no? Que es un poco un poco naraca en el sentido de, de.. de las magias y todo eso, pero tengo que probarlo. Tengo que probarlo, tengo que ver cómo es el juego primero para poder. Porque hasta ahora esto es lo que tenemos, esto es lo que ha presentado el señor el señor eh, Itagaki sé que ya os enseñé y os hablé de Itagaki acordaos iba con una katana en pleno eh, pues él, él sí bueno pues nada ahí, ahí lo dejo eh, luego me ya para terminar eh, tengo que pedirle disculpas a Natalia no lo sabía no, pero de repente empiezas a atar cabos el refranero español nunca se equivoca quien bien te quiere te hará sufrir dice ten cuidado con los mayores fans por eh, con los, los que más obsesionados están contigo porque están obsesionados contigo te quieren pero como no pueden como no te pueden tener, te odian cuando yo me hago mmm, cuenta del dolor por el que estás pasando ahora mismo tengo que hacer lo más duro que puede hacer una persona y dejar de hablar de ti yo sé que llevas que llevas días haciendo memes cogiendo imágenes mías yo no te, yo no te voy a a, a desear ¿cómo le voy a desear a alguien que me quiere tanto mal? o sea, alguien que está tan obsesionada conmigo que me acusan me recuerda mucho a esa frase de excusatio non petita acusatio manifesta es decir muchas excusas para realmente hacer una manifestación de acusación estás manifestando tu amor y obsesión por mí Pero créeme, no, no te convengo, no te convengo. No, no te convengo. Yo sé que soy un gordito panzón, ¿sí? Seguramente quieres abrazarme como, como a tu hocito de peluche hasta, hasta quitarle el último gota de aire ahí, como haces con todos tus peluches, en, en tu cama acolchada, con paredes acolchadas. Pues nada, eh, Natalia, un beso, sé que eh, no tardarás mucho en obsesionarte con otro, de hecho, vaya peleitas eh, eh, están surgiendo hoy, así que nada, que te vaya bien, que te vaya bonito, como dice la canción. Malaya, quien dijo miedo si para morir nací? Hasta la próxima.